Perdón. Hola, un saludo, un placer volver a encontrarnos en la sección Punto Deportivo que regresa en su formato audiovisual y hoy no podría ser otro tema que el mundial de fútbol, esta fiesta multideportiva que va a acaparar titulares en todo el planeta desde este domingo hasta el 18 de diciembre. Para conversar sobre el tema, los principales equipos y demás me acompañan porque es primera en Cuba Debate, Joan Luis Piedra, un comentarista joven Comentarista de Radio Reverde y también de Tele Reverde. Yo, Luis, ¿cómo te sientes hoy? estar por primer primera vez en Cuba, ¿vale? No, para mí es un placer, Angélica, que me hayan invitado. Siempre eh, ha sido seguidos de, del espacio y bueno, estamos aquí para conversar sobre el mundo de fútbol que sabemos que a los cubanos les gusta mucho. Así mismo, creo que es el segundo evento más seguido después. De los Juegos Olímpicos Antes de entrar en el plato fuerte Quiero que me cuentes en qué contexto Llega ahora mismo el fútbol mundial Tras cuatro años ¿Qué diferencia ahora mismo el panorama futbolero De esa edición de Rusia 2018 cuando Francia Subió a lo más alto del podio Estaremos hablando de Francia Si puede luchar por retener la corona ¿Y en qué condiciones se encuentra? No, sobre todo la posibilidad de Francia De quizás intentar repetir El título lo veo un poco distante porque hay bajas sensibles. Francia cuando llegó al Mundial de 2018 era favorito claro para ganar y así mismo fue. No hubo aquí ningún tipo de sorpresa. Sí, Croacia quería a la final con Francia pero tampoco creo que Croacia pueda avanzar mucho en este Mundial. Este Mundial es atípico completamente porque por vez primera se juega en el mes de noviembre y en diciembre. Es decir, hubo que detener las ligas de, de Europa, las ligas del mundo que normalmente terminan en mayo, junio, y entonces en ese mes de mayo, eh, de junio y julio es que termina eh, las ligas y comienza el mundial. Ahora no, ahora llegan todos los futbolistas en forma. Por eso yo pienso que va a ser un mundial de lo mejor que jugamos a jugar. Como decía, es una Francia típica que le faltan tres titulares que, o sea, no van a repetir de esa edición de Rusia 2018. Estarás de acuerdo conmigo, sus principales hombres sí. vence más el hombre del balón de oro este año, aunque vence Benzema... más que se está recuperando de una molestia solamente pudo estar 15, sí. 15 minutos en el último partido y Van Mappé, por supuesto es el otro hombre aunque Francia no le fue bien en la Eurocopa vamos a ver cómo eh, puede ir y va a ser a debutar ante Australia de esto vamos a estar hablando sí, cuando nos toque el grupo B donde está Francia ahora mismo la, eh, o sea, la toquen pero dicen, que, dicen los especialistas que quizás estén en medio campo las principales deficiencias de Francia Sí, porque Francia no va a contar con N Golo Canté y con Popa, que son los dos referentes de, de Francia. Quizás Popa no estaba en un buen momento, pero es eh, titular en no movil. Hay que ver ahora, en el caso de Camavinga, de Choumeril, cómo pueden ellos eh, sufrir la ausencia. Tienen el talento para hacerlo, pero una cosa es jugar en la liga y tener la presión de ser los campeones del mundo y un para de todos modos hombres y avesados del fútbol como Lionel Messi han dado a Francia entre los sí. candidatos conjuntamente con Brasil e Inglaterra Esas son las selecciones que, que ve Messi ahora mismo con más posibilidades para avanzar en este mundial Te propongo entonces quizás que me digas tus favoritas, tus dos selecciones favoritas Y vamos a hacer un repaso a los diferentes grupos Por supuesto el grupo A se Holanda ¿Qué queda de esa otrora naranja mecánica? ¿Cómo ves a los holandeses? Aunque creo que una buena noticia es que van a dar nuevamente, los va a dirigir, sí. y fue el hombre que los hizo que obtuvieran ese bronce en Brasil 2014. ¿Pero cómo ves a los holandeses? Holanda es una selección joven que tiene sobre todo en la ofensiva su principal arma, tienen a Frankie de Jong en el medio campo, en estos momentos uno de los mejores centrocampistas del mundo, la temporada buena con el Barça, ha sido lo mejor del de Barça en el medio campo, tienen a Memphis Depay que no llega como en otras ocasiones no llega con esa cantidad de partidos necesarios no ha sido habitual en el Barcelona es más una defensa sólida que con Valdí uno de los mejores del mundo, incluso en su momento mejor jugador de la Premier, creo que Holanda tiene todas las condiciones para volver a renacer, en ese momento de 2014 con este en penales con Argentina, en penales en la, en la semifinal y después bueno logran de Brasil 2014, muy recordada. Otro del grupo es Ecuador, que he leído que tiene un bloque bastante consolidado sí. y Gustavo Alfaro, un director experimentado, será el que llevará las riendas. ¿Cómo ves esta selección, una selección latinoamericana? Ecuador, creo que puede ser la gran sorpresa del Mundial o una de las sorpresas del Mundial. Un fútbol que sobre todo es muy ofensivo. No están en este fútbol latinoamericano de jugar al toque corto, ellos son más de transiciones largas, eh, los pases de cambio de banda, y creo que es muy importante para Ecuador porque no va a estar Mané por Senegal. Sí, eso te iba a decir, es la, la ausencia del atacante Mané en Senegal es algo que, por supuesto, y Qatar, el otro miembro del grupo, ah. no ofrece grandes credenciales, aunque por supuesto es el país sede, pero. Sí, pero por eso te digo. O sea, tus favoritas sí. en el grupo A, Holanda. Holanda y, y Ecuador. Ecuador, y Ecuador. Bueno, muy rapidito, vamos al grupo de Inglaterra-Estados Unidos. A ver, ¿qué nos faltan los ingleses por ganar? Los ingleses que son los propios inventores del sí. fútbol, que atesoran esa corona en el año 1966, ya bastante, digamos, distante en el tiempo, o sea, que la afición inglesa necesita... Claro. Una, una, una corona, sobre todo en esta centuria ¿Cómo ves eh, a los ingleses de modo general, así como otros equipos, Estados Unidos, Galicia claro. también, e Irán, que es el otro que está en ahora mismo en ese colorado? Este grupo es muy complicado, porque fíjense, aquí, un favorito, Inglaterra, eh, es lo normal que, que uno debe ser, pero creo que ya lo más complicado es Estados Unidos y Galicia. Estados Unidos, a propósito, con una selección renovada no, no, no. tras su ausencia en Rusia 2018, había sí. leído Gales tiene a hombres que quizás ya si está en el final de su carrera, quizás es bastante parecido. Había leído al, al equipo de Estados Unidos, lo que los estadounidenses están totalmente sí. renovados, jóvenes figuras, es lo que van a llevar a este mundial. Sí, sin duda alguna, Estados Unidos para mí puede luchar en este mundial porque tiene jugadores como Pulisic, que es referente en el Chelsea, eh, ya hace Quiniodes, ya pasó por el balsa, que está en el Milan, y Gales depende de lo que haga garen Bale. De como llega el expreso de Gales en, en su forma, eh, ya no está en el Real Madrid, ahora está en los, en los Ángeles Galaxy, un equipo de, de la MLS, de la, de la Liga de Estados Unidos, que lo ha hecho bien, incluso fueron campeones de ese torneo. Y Inglaterra. La parte psicológica es, creo que lo que le está fallando a sí. Inglaterra para poder obtener ese centro, porque tienen todo, no, tienen talento. Tú ahora como Belling, ya que. Pueden hacer campeones ya en el mundial pasado, dieron esa sorpresa, llegaron hasta las semifinales Lo que siempre tienen un buen equipo, Inglaterra es de los, de los que siempre se dice, están ahí, tienen condiciones para hacerlo, lo que sucede es que quizás la concentración, la suerte también le, le, le a malas pasadas, pero Inglaterra fácilmente puede ser el campeón. Y ahora mismo estás vaticinando, estás vaticinando a Inglaterra y Estados Unidos favoritos del grupo por favor, Muy rápido el grupo C. Por supuesto que sí. está Argentina de sí. Scaloni. Una selección, la, la selección ambiceleste puede ser el último Mundial de Messi. O sí. es el último sí, Mundial es. de Messi. Hay varios que se repiten, varios paradigmáticos futbolistas. Había leído que Argentina, vamos a conversar sobre ese último tope preparatorio que tuvo ante Mirato Zárabe cinco goles por cero, había sí. leído. Y... Eh, muy, muy bien. bien y Messi aunque dicen que no está en su mejor forma, quizás por lo que imprime Messi ya habló al jugador ah. esa rivalidad, atacó, con en el primer tiempo ya eso es digamos un hecho y por supuesto es un plus para la afición, ¿cómo ves a la selección oficial? Yo la veo como gran favorita, gran favorita para ganar el mundial, Messi quizás no es ese jugador que anota 50 goles ya, ya tiene ya, ya 35 años, debe ser su último tú lo pero esta selección argentina no se parece a las anteriores con las que Messi ha ido al mundial mundiales. Fíjense. Esta selección juega para Messi. No Messi juega para él. Hmm. Y al Messi, al lugar... Sí, él lo trae muchísimas claro. defensas. Bueno, el, el ataque argentina es uno de los mejores del mundo. Con Di María, con Lautaro, Messi, puede jugar a Angelito Correa, puede jugar el Papu Gómez, el centro del campo con Rodrigo De Paul, con Paredes, es bien rocosa, una defensa que tiene a Lisandro Martínez, también a Otamendi y el caso de y Romero, y la portería con el Martínez han ganado más de 30 partidos sin perder, han llevado más de 30 partidos sin perder están a un encuentro solamente, si ganan el primer partido contra Arabia Saudita que debe ser victoria para la selección de Argentina, rompen el récord de, de más partidos consecutivos sin perder el del mundo. entonces para mí Argentina es gran favorita y creo que, que Messi Puede retirarse sí, con ese con último ese título. título que le falta en su vida. Ya carrera. lograron la Copa América. La eh, Copa. Este es el quinto mundial para Messi, el primer argentino en la historia, en disputar cinco mundiales. Si llega hasta la final, puede romper el récord de dos partidos. Así que puede ser para Messi un mundial de, de récord y esperemos, porque yo creo que se lo merece Messi, que merece el mundial. ¿Estarías de acuerdo entonces que quizás el otro conjunto que acompaña a Argentina eh, a superar esta fase de grupo sea México? Tiene muchos hombres que juegan eh, ahora mismo en sí. ligas extranjeras. México que siempre lo echa todo por llegar a octavos de final a los cuartos partidos. Sí, la filosofía es. El... De... Aunque <risa> ellos no <son> el... <risa> ellos tratan. <risa> de llegar al quinto partido. Al cuarto partido, bueno, nunca no han llegado al quinto, la filosofía es el cuarto. Pero hay que tener cuidado con Polonia. ¿Qué te iba a decir? Porque Polonia tiene a no, Que, que Estamos en un estado de forma increíble, de los mejores delanteros de la actualidad. ¿Arabia Saudita es el otro? Que sí, no, no creo que Arabia Saudita pueda hacer mucho, pero ahí el partido entre México y Polonia va a el México con esa garra que siempre le impone a, a los partidos, tú lo decías, pero hay que ver Polonia. Colonia, una defensa. Tiene un líder natural. Tiene un líder natural como León. Un hombre otro. que de, de, de tres varones que le caen en los pies, talote uno, talote dos, ya ahí tiene la diferencia. Bueno, muy rápido. El grupo D ya nos habíamos hecho referencia a Francia. a Francia. Por supuesto que se lanza como candidata, ¿no? Favorita. Creo que Dinamarca podría estar sí, sí. acompañando Dinamarca, que se vio muy bien en las eliminatorias. Sí. Podría estar acompañando a Francia. En caso de Dinamarca. No podemos eh, sorprendernos si clasifica la primera en el grupo. Porque eh, en las eliminatorias le empató a Francia. En el Mundial pasado, igual en la fase del grupo, eh, ellos cayeron en el mismo grupo de nuevo, así que repite Y aunque Francia sale como favorito para ganar esta, este grupo, pero no podemos, fíjense, no podemos sorprendernos si Dinamarca avanza del primero. Es un partido que la Copa, la Copa del Mundo te da eso. No Son 32 equipos que es... Todo. Ah, usted tiene tres encuentros. Si, si usted arranca perdiendo el primero, casi que no tiene tiempo para recuperarte. Y las otras selecciones son Australia y Túnez, que sí. aunque bien los australianos han estado casi siempre en, los, en todos los mundiales claro. en los últimos, eh, y han tenido buenos resultados en Asia, Túnez no ha tenido buenos resultados sí, en África. Ahí creo que hay una distancia entre Francia, Dinamarca y, sí. y estos dos equipos. Ya queremos ir pasando al grupo E, donde sí. está. sección quizás hace cuatro años en Francia, creo que irán con todo. Sí, yo creo que sí, tienen un grupo con Eloy Sané, con Múnich, con Nauri, con Kimmich, eh, el último Mundial de Múnich, el último Mundial de Neuer, tienen un excelente equipo, eh, siempre van a hacer lo, lo que hacen ellos, yo creo que fue una catástrofe lo que sucedió con Alemania en el Mundial pasado, nadie esperaba, después de ser campeón en el 2014. ¿Atesoran cuatro Mundiales? quedarse en fase de grupo, pero este grupo está complicado, este grupo se las trae, porque está España, que si bien es muy polémico por Luis Enrique, Ajá. La, la convocatoria, y ya les adelanto que hace apenas... Ganó tres, tres, tres goles por uno sí, en el último partido ante Jordani. Y hace apenas minutos, eh, José Luis allá es lesionado y entra en su lugar Alejandro Valdés, el lateral del Barcelona, así que con bajas de, de última hora. El caso de España, muy joven. O en la selección. Pero con talento y también está Japón. Ojo con Japón. Japón es un equipo de los mejores equipos en la historia de Asia y que siempre tratan de estar por lo menos en los octavos de final. Aquí el que tropiece con Japón va a tener eh, dificultades a la hora de avanzar, pero yo creo que Alemania y España en ese orden pueden ser los favoritos. La otra selección es Costa Rica, que es un sí, Costa más Rica. No, Costa Rica en el 2014 en el grupo de Inglaterra, de Uruguay y de Italia, clasificó primera. Ese es el grupo de la muerte. No creo que, que lo vuelva a repetir. No creo que lo vuelva a repetir porque ya, ya sería sería demasiado. Porque es un grupo muy complicado. Costa Rica, tal vez su objetivo que es el tercer lugar, por ejemplo, en el grupo. Pero, ojo, oh, está Japón. Y las tres selecciones están por encima de total. Te propongo, eh, quizás ahora, hacer un repaso por las selecciones más importantes de los grupos que restan. Viene el grupo F y, por supuesto, que B. Habría que hablar de B. Es que todos estamos esperando que, que lleguen a un, a un gran Mundial. En Rusia llegaron a las semifinales, perdieron 1 a 0 con Francia, gol de Samuel Untiti de cabeza. Y tienen jugadores que, que están a la altura, incluso han llegado a estar en el primer lugar de ranking mundial. Lupacu, Hazar. Le eh, ha faltado ese extra a Belga. Claro, ella. le ha faltado ese extra y es una generación que puede ser el último Mundial para todos. Y es la generación dorada de hoy, y se van a ir sin títulos y teniendo vivos para eso. Veremos si lo logra. Ahora viene el grupo G, hey, por supuesto, que hay sí. que hablar del gigante sudamericano de Brasil, los pentacampeones mundiales. Ahora mismo, como ves, la selección de Brasil, que reitero, Messi la ha dado como sí. favorito. Yo creo que Brasil es la, la selección, la gran favorita, junto con Argentina, pero creo que Brasil tiene todo para ser campeón. Y hace años, hace 20 años que no gana a Brasil. En el 2002. En el 2002. Entonces, si vamos a las cábalas, fíjense, en el 98 gana Francia. Le ganó Francia la final a Brasil. Ajá. Y gana en el y 2018, con 20 años de diferencia. Puede ser Brasil. Tiene que jugar para eso un ataque, el mejor ataque del Mundial. Neymar, Gabriel de Jesús, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, un centro del campo con, con Fred, con Casemiro. Y una defensa sólida. Creo que, que lo tiene todo también Brasil para ganar. ¿Qué le puede pasar a Brasil? Lo mismo que le ha pasado en los últimos años. Que descoordinaciones, desconcentraciones. En la cancha. Ajá. En la cancha. Y han dado traste con, con la derrota. Veremos. En ese grupo está Serbia. También sí, Serbia. Está eh, Serbia, está Caos, Suiza. Está y Camerún. Camerún, Camerún que... Cómo les va. Pero aquí, Suiza yo lo uso también como favorito porque en el mundial sí mundiales los dos favoritos trabaja, son Brasil y, y Suiza siempre siempre. El, el grupo A se reúne a importantes selecciones sí. de uno y otro continente está Uruguay, Uruguay. lo Uruguay es que fue sede de ese primer campeonato del mundo en el año 1930 sí. que ellos ganaron está Portugal la Portugal de Cristiano Ronaldo, Cristian Ronaldo. Sí. <risa> veremos cómo qué intereses las elecciones? por supuesto que son desde ya las candidatas estamos sí, sí, en este Grupo que también reúne a Corea del Sur y bueno, Es un grupo bien complicado. Sí. Eh, sale como favorito Portugal y Uruguay. Portugal que ahora tiene la polémica de Cristiano Ronaldo después de, la, de, de las declaraciones que dio en Inglaterra sobre Manchester, que quizá no vuelva a Manchester, cambie de equipo. Y lo sabe Cristiano, que es la última oportunidad. No saben como esos grandes favoritos, pero no es un equipo donde está Cristiano Ronaldo, usted siempre tiene que tenerlo Así. aquí. Por lo menos avanzar a octavos de final, a cuartos de final. Y es un grupo con Joao Félix, con Bruno Fernández, con el caso de Leao, el delantero del Milan. Y bueno, con Cristiano Ronaldo y Pepe, que también va a estar. Es uno de, de los históricos también en los últimos tiempos. Creo que Portugal sale como favorito. Y de la selección de Uruguay, ojo con Uruguay. Un ataque donde está Cavani, Luis Suárez, Darwin Núñez y un centro del campo que lidera el Valverde creo que Valverde está en un estado de forma increíble. O sea, no, y Uruguay jugar. la garra siempre siempre, siempre siempre se apuesta por ese juego colectivo, claro. que es muy fuerte sobre la cancha. Sí, o sin duda alguna. Uruguay hay que darlo como favorito. Y cuidado porque Uruguay con un gol que anote casi que, que resuelve los partidos. Porque con una defensa con el Godín, con el Chema Jiménez, y si llega a Araújo, puede, puede ser también sorpresa aquí en en la Copa del Mundo. Bueno Piero, muchísimas gracias por todas esas consideraciones. Yo reitero que desde Cuba de Bate estamos lanzando una encuesta para que todos ustedes, los seguidores del fútbol, digamos que anuncien su selección favorita a este Mundial de Catar 2022. Te invitaré en próximos espacios, sí. pues en Cuba de Bates estamos, estaremos dando seguimiento casi minuto a minuto a esta fiesta futbolera total, que por supuesto lo va a mantener en vilo a muchísimos espectadores desde este domingo hasta el 18 de diciembre. Hasta un próximo encuentro aquí en Punto Deportivo.